Chao amichis, de Físimas para el giorno de hoy. Un bellísimo entrenamiento per todos te dones que guardan cueste canales. La señora Juliana, la señora Carlota, per María, per eh, Julia, per Matilde, per Miquela, per tú te dones que guardan este canales. Eh, especialmente el giorno de hoy, vamos a elaborar, a eh. vamos a hacer seis ejercicios para la gamba y el glúteo, mi objetivo es que tú tonifiques la gamba y el glúteo por tutti anglios, voy a hacer seis ejercicios, eh, para el giorno de hoy habíamos el sueño de, de, de un estés, si tú no hay el estés no te preocupes usa el gradino de casa, eh, la escala, cuéllos te va bene aunque un, un peso, yo por tanto toco esta pala que pesa 8 kilos, una pala una pala médica, si tú no hay una pala médica, prende, prende un catebel, un manubrio, cualquier cosa que sea pesante. Para el giorno de hoy voy a generar, vamos a hacer 35 segundos de, de labor con 20 segundos de recupero, tú puedes modificar estos ejercicios, cambiar la, la intensidad, 35 te sembra que esto es tropo vale 20, que 35 eh, voy de piu, fai un minuto, aunque la pausa, tú te lo puedes modificar, te consiglio que tú facas este ejercicio del inicio Fine a la fine Da Pablo Vamos a iniciar con un poquito de, de activaciones Eso nos el jardín ¿no? Y aprofito que si doy bordado hoy los escarpes Para poner para, pues, el tema en forma Como 35 grandes grande 35 y grande Madonna famale, famale. Nuestra pala Ok, vamos a iniciar con un poquito de, de movilidad ta, ta, ta, ta, ta. Vamos a activar eh nuestra parte inferior, gamba, glúteo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, ok, vamos, ah, muevo, muevo, muevo un muevo. Encrocho, encrocho. vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, el cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, ok, perfecto, perfecto, piego, piego, piego, salgo, piego, salgo, ta, ta, ta. piego, salgo, Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ok, vamos a hacer una, una piccola activación. Vamos a hacer 30 jumping ya. Dopo de 30 jumping ya. Voy a salir sobre el este. Vamos a hacer 15 con un piedi. Dopo 15 con el otro. Y por último, y por último, vamos a hacer un poquito de, de... De... De... De skipping, skipping, ok. Se va, vamos a iniciar con el jumping ya. 30 jumping ya, 30. 3, 2, 1, via, dai. 1, 2, 3, cinque, 5, 10 in più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dieci 10, in più uno, due, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perfetto, perfetto, vamos a iniziare, vamos a iniziare con una grande, con una base, va, 10, 1, 2, 4, 3, 4, continua, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 in più, 1, 5, ok, cambio, cambio, cambio, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, ok un po' di skipping dai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10, ok, el batido cardíaco es su, ya eché un poquito de calor en nuestro cuerpo, ahora eso me preparo, prendo un po' la vitamina, me hidrato, me hidrato, estos ejercicios pueden ser el repetuto al menos de 2 3 vueltas por semana, yo cuesto lo voy a repetir es una vuelta, tu acá casa lo falla. 2, 3, aunque 4 volte. no me ven bien, no ven, o si me ven bien? Si me ven bien? ok, vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio voy a meter para el, el, el, el este, nuestro primo ejercicio que vamos a hacer voy a poner la pala, profundo, profundo, me siento y salgo me siento y salgo, Ta. esto vamos a hacerlo por 35 segundos, 35 segundos, va bien, prepárate, prepárate, tiro mi timer for tiro mi timer, mi timer, mi timer, yo una pala de, de 8 kg tú prende, tú prende un peso que sea moderado dependiendo tu, la tu capacidad física Ok, prepárate. Aproximadamente, pues dura 8 minutos. Tú me lo repites de 2, de 2 a 4 voltios. 3, 2, 1, via, respeta la señal. Ok, prendo la pala. Abro, abro grande, abro grande. Viene a la direita, salgo. Contraigo glúten. Profunda, profunda lentamente lentamente si sí. eso Eso si si si si si si si si si si si vamos, ya reclútame reclútame si gamba y glute tutto duro su vamos su su si su, si su, su. Y recupero O de pausa Nuestro próximo ejercicio Un paso avance Vamos a hacer cuesta Echendo Uno Due Salgo con una gamba Salgo con una Ok Si sí va, si sí va Ok, si sí va Uno Due Salgo Siempre con las pesas Uno Due Salgo, dai. Uno, due, salgo. Dai, fuerza, fuerza. Uno, dos, salto. Dai. Uno, due, salto. Se va. Uno, due, salto. El ginocchio. No supera la punta del pie. Uno. Okay. Madre de Dios, duro pues. Este. 1, 2, sube el pie. 1, 2, sube el pie. Me va. 1, lentamente. 2, sube el pie. Me va. 1, 2, sube el pie. Pam, pam. 1. Dos. Sube el pie. Uno. Dos. Sube el pie. Nuestro uh. próximo. Nuestro próximo. En ginocchio. En ginocchio. En ginocchio. Perfect. En ginocchio. El ginocchio. para, uno 1, 2, 1, uno, 2, 1, 1, 2, 1, ta, 1, si va, 2, 1, 1, 2, 1, 2, su, ta, ta, ta, ta, ta, 2, uno cambio de cambio uh. ah. se siente, ¿no? se siente se siente vamos a parar el sumo sumo, sumo sumo 3, salgo, si va, si va, 1 2 tres, salgo, se va, uno, 2 tres, salgo, nuevamente, 1 2 3 salgo, se va, se va, uno, 2 tres, tres, salgo, nuevamente, 1 2, 3, salgo. 60, 60, 60, vamos a fare. lato, lato, puedes hidratarte, prendo la pala, 1 y 2, con la pala, va, abro, Ta. dentro, La, Ta, ta, ta, sí, ta, esquina de ta, sí, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ta. Hey, ma. Madre de Dios. ta, .inta. Nuestro próximo, nuestro próximo, con una sola ganda. Fa caldo, fa caldo. Va, uno, dos, tres, largo. Uno, dos, tres, giro. Uno, dos, tres, giro.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 Cambio, cambio, cambio. Cambio, cambio. Cambio. Cambio. Uno, 2, 3, giro. Uno, 2, 3, giro. Uno, 2, tres, gamba dirita. Uno. Due, 2 3 Giro 1 2 3 Giro, giro 1 2 3 Si va 1 2 3 Giro 1 2 3 Ok. Perfecto. Último, Último, Último, Último. Último ejercicio, último. Vamos a contraer el glúteo. Ponte el glúteo. Un ponte el glúteo. muy similar. Vámonos, Su. Contraigo, extiendo. Va. Su. Descendo. Va. Si sí, va, si sí, va. Contraigo, contraigo. Extiendo lentamente, nuevamente. Va. Su, su, su, su. Extiendo. Su. Ta, ta, ta. Su su su su contra el glúteo, esciendo. Si va nuevamente. Ah, sí, tú riese, dale Sí sí sí sí, sí. Vamos, fuerza, fuerza. La señora María, la señora Juliana, Carlota, eh, Matilde, eh, Julia, eh, Miquela. ¿Cómo va? Su su su su su último, último, último. último. mantengo. Uno, dos, tres. Va bene, por hoy va bene così va bene così Va troco caldo y no volvió a mal. Y tú a casa me lo repite 2, 3, 4 Voltes No te olvides de far estreche. Si ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. De core, Pablo.